El último hombre cuerdo Sobre la faz de la tierra plana Lleva una corona hinchable Tiene una fe sobrehumana El último hombre cuerdo Sobre la faz de la tierra plana el dios del cachondeo, siempre que le da la gana, delicioso bailarío. Don Quijote musical, que hasta ha ganado el derecho, el sí. derecho a cantar más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 soy, soy, soy, soy, el que los hombres volverán a ser hermanos. Gracias, gracias.